El próximo martes 26 de abril, Zaragoza en Común nos reunimos en asamblea para seguir construyendo desde la base, desde las diversas ideas aportadas por quienes conformamos esta plataforma ciudadana, plural y abierta. También queremos escuchar a las entidades y organizaciones que habitáis la ciudad. Queremos reconocer su sitio a las gentes que trabajáis cada día por lo común. Que nos contéis cómo vais a Zaragoza en lo social, en lo económico, en lo político, en lo educativo y lo cultural. Y conocer vuestras propuestas y las medidas que os gustaría que fueran incorporadas por Zaragoza en Común. Tenemos una cita muy importante el próximo martes 26 de abril a las 18.30 en el Centro Cívico Estación del Norte. ¡Te esperamos!